aquí en el Conveima, ya, pueden ustedes apreciar aquí eh, estas las imágenes que en este momento se registra aquí a las 11 de la mañana. 11 de la mañana se ha cerrado ya la vía por parte de los taxistas, taxistas y el gremio transportador en todo el puente del Conveima. Entonces, este es una nota periodística para Roca TV para opinión pública y e igualmente para nuestro programa de a ATUC en CNC. El gremio de taxistas tiene ya cerrada esta parte de lo que es aquí la avenida primera, vea, aquí en el terminal. Se han eh, puesto los taxistas y han cerrado la vía. Recuerden que estamos hoy 28 de abril de 2021 el paro nacional, eh, paro total, entonces este es el aspecto que se puede ver aquí en el terminal de transporte a las 11 de la mañana, Ese es el aspecto general del de terminal de transporte, aquí en general están ubicados los taxis, el gremio de los taxistas, ahí pueden ustedes apreciar totalmente bloqueado ese sector del terminal esta es un, una nota especial para favor roja tv y en nuestro programa de tu a tu en cnc y igualmente para nuestra programación de opinión pública este es el sitio de la cesta con 37 también está bloqueado en el gremio de los taxistas Vamos a ver aquí. Bueno, ¿cómo han pasado la jornada del día de hoy? Ahí vamos, ahí vamos. ¿Van bien? Vamos, vamos. Bueno. De lucha? Vengo de, del sur y veo que también están unidos allá en el sur. ¿Eh? ¿Sí? Sí, está bloqueado la, el terminal. La 19 y la 25, sí, señor. ¿cómo está? Está ahí, el terminal está totalmente bloqueado. ¿Queremos que la 19 Ajá. y la 25 se cierre? Sí. Bueno, ¿cuál es el llamado que le hace el gobierno? ¿Premio no, pues que... taxista? Que, que, que arregle todo que, que de nada de, de plataformas o que se si van a ver que los los pongan en cintura igual que nosotros paguen todos ¿ya? nosotros pagamos cámara de comercio pagamos eh, todas, pagamos rodamiento pagamos en la empresa eh, una plaza mensual que de, que de mantenimiento del carro pagamos eh, de los seguros contractuales, extracontractor, seguro para el conductor, ¿sí? Peso, se da más de 2 millones de pesos al año, el sea, Ese es el interés del gremio de los taxistas, ¿no? ¿Tá, ¿tá? Y como padre de familia los huevos. Y los huevo a 1800 la docena. <risa> <risa> <risa> bueno, ¿qué dice el hombre? A ver, también, ¿También el taxista. Compañero? Ahí, ahí. Dale sí. duro no ha puesto con el compañero ah bueno listo los particulares trabajando ahí la ¿sí? reforma la reforma sí, ¿sí? Una reforma. Una reforma también los esto? pícaros allá en el Congreso ganando en 36 millones de pesos y va ¿ah? y, y tú no, todo van lo a, todo. No, no van a, ni a ni a seccionar allá sí. Que les paguen por sesión por así como en los consejos. listo listo <risa> Bueno, bueno, a todos nuestros televidentes del de programa de Tú, Pantú, allá de SNC, Canal 22 de León. Eh, un saludo especial, hoy nos encontramos aquí en la 37 conquista participando del Paro Nacional 28 de Abril, para decirle a este gobierno no a la reforma tributaria. Igualmente, a todos nuestros compañeros, un saludo especial opinión pública, allá nuestro compañero de trabajo Jerry de Mereces Televisión que encuentra en otro lugar de, de la ciudad haciendo eh, las apreciaciones en el lugar del salado, así que yo estoy en este lugar hoy para eh, registrar estas imágenes y lo que está sucediendo en este lugar bueno tengo a mi lado al profe Juan Carlos Huertas Aramendi, quien ha estado aquí en la quinta también participando y diciendo no a esta reforma tributaria sí bienvenido trofe duro a, a todos los clientes. muchas gracias muchas gracias muchas gracias carlitos porque es muy bueno estar en, en este sitio con el pueblo que al fin dice el pueblo no vamos a y esto es un poquito histórico, me voy a remitir, precisamente, no solamente a este año, sino a gobiernos mucho más atrás, en donde un régimen como ese régimen neoliberal, ese régimen neoliberal no tiene ni democracia, no tiene ni la parte social, solamente a ellos les interesa la plata a través ahora con la parte de Narco. Entonces eso viene a dar unas características centrales para decir que el pueblo tenemos que salir porque esto no es que van a suprimir esa reforma. No, siguen, siguen, siguen. Y nosotros como pueblo. Tenemos que estar ahí pendientes, porque el neoliberalismo no les interesa absolutamente sino a cómo entra más y más plata a través de las multinacionales, a través de los impuestos, a través de todo lo que ellos puedan sacar, porque de ahí pueden proyectar cosas paganas y robar y la corrupción ir más, entonces ya no piensan en uno ni dos, sino ya piensan en muchos, muchos billones de pesos y entonces la corrupción va creciendo, tenemos que luchar por un régimen, de, un régimen diferente, un régimen que tenga en cuenta la parte social, la parte democrática, la parte económica, como, como es precisamente progresista. Entonces, la invitación es que sigamos, sigamos en esta lucha, porque esto no termina, no termina hoy ni mañana. Esto sigue y después sigue mucho más porque ellos están analizando todas las herramientas posibles con mentiras, con engaños, con todo eso para poder sostenerse con mentiras, pero ya el pueblo dijo a este régimen, ya no más, vamos a entrar a trabajar muy duro por el progresismo. aquí en la 37 con Quinta vamos a registrarle unas imágenes muy importantes con este drone de nuestro compañero de trabajo aquí de equipo eh, Julián Rodríguez y Carlos Augusto Paón Junior así que este drone llegó, llegó, llegó. vamos a darle en el día de hoy a lo alto como es la asistencia de la población ibaleña en el día de hoy de este paro nacional que se ha convocado el 28 de abril para todas las agremiaciones y decirle a este mal gobierno sobre no a la reforma tributaria. Entonces, se fue Julián, se fue. Oiga, en el, en el. En el 4 se puede cambiar. Ahí vemos a los autores del zoom, <risa> Llevando el control Para mostrar estas imágenes Junto con las que están aquí en este momento En la 37 Conquista. Bueno, vamos a ver unas tomas de cerca De cerca Después de esta convocatoria, yo diría que es un éxito, porque de que cerrar todas las vías, está prácticamente bloqueado la ciudad de Ibagué, no hay por dónde pasar. Colombia supuestamente estará en las mismas posiciones y esa es la manera de nosotros demostrarle a este gobierno ¿sí? que hay que eh, hacer las reformas, pero a favor del pueblo, de la clase menos favorecida, hay que darles toda la ayuda posible. Y como lo hemos mencionado en nuestros programas, eh, los que deben pagar las altas tributaciones son aquellos que están haciendo acción de impuestos a los corruptos que están llevando más de 50 millones de, de pesos. Eso es lo que necesitamos. Entre primero se roba, y pues la plata lo van a pasar. Entonces, profe, ¿qué sigue a partir de mañana o la otra semana? ¿Qué esperamos del gobierno? No, no es de este régimen, de este gobierno no puede esperar absolutamente nada bueno. Ellos van a continuar, por una y otra forma, cómo, cómo pueden introducir, de pronto le hacen una peluqueadita ahí, pero cómo pueden introducir esa reforma tributaria, porque a ellos les interesa es que entre mucha plata, entre mucho dinero, porque así, entrando la plata, entrando el dinero, ellos van a tener mucha más corrupción y mucha y mucha más situación mientras que mientras que el pueblo el pueblo ya no, ya no ya no resiste más el pueblo debe continuar y va a seguir en las calles si es posible y va a seguir muy pendiente y va a seguir porque este régimen va y tiene que terminar porque el pueblo es el que manda no es no es Uribe ni es ninguno es el pueblo el que manda y el pueblo ya tomó conciencia y está subiendo precisamente a ser a ser el pueblo a ser el pueblo el que, el que tiene que elegir su representante es el pueblo que tiene que cuestionarse en el pueblo que tiene que mandar porque es un régimen democrático además hay cuestiones muy importantes como es la salud la educación que no se puede quedar así fue por nuestros hijos por nosotros mismos por nuestros hijos por nuestros nietos por nuestros viñetos tenemos que continuar con esta lucha no, debemos de, de, de dejar pasar absolutamente nada. Tenemos que seguir y continuar con esta lucha. Bueno, profe, démosle paso ahí el aviso y le damos esto tan importante. Vivimos a la familia, con la niña, y dice en ese dibujo que han hecho una pintura de gran obra de arte. Dice, cuentazos para bobazos, más salarios, menos y ley de solidaridad sostenible, los salvaré del castrochavismo. Así que... Esta es la forma como la gente se expresa y vamos a llevarles estas imágenes para que ustedes puedan ver cómo la gente se ha golpeado en este momento de la carrera aquí está para eh, expresarse, expresarse de esta manera. Bueno, listo, vamos a mostrarles de aquí el pueblo colombiano, otro que tiene aquí un pendón muy importante, vamos a leerlo, dice el pueblo colombiano rechaza los atropellos que está proponiendo el actual gobierno. Son los siguientes, reforma tributaria, reforma pensional, el desempleo, empleo a los venezolanos, generación de competencias, de leales entre todos los colombianos y venezolanos que nos perjudican al gremio trabajador colombiano independiente, actos de corrupción administrativa. ¡Que viva el paro nacional! ¡Que viva! Muy bien. Bueno, profe, ¿cómo la ves? Esa es la expresión de. Nuestro pueblo y ¿cierto? Han salido y se ha golpeado todo tipo de personas en este momento, y eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que nosotros eh, invitamos en las redes sociales, y me alegra porque hasta el momento ha sido una protesta pacífica, y eso es lo que nosotros tenemos que entender, y el gobierno también tiene que entender, que a pesar de la fuerza militar, en la fuerza militar, es cuando sale en la calle para garantizar la seguridad. A los que estamos protestando eh, pasivamente, a los que queremos expresarnos, pero es un derecho que tenemos todos los colombianos de, de contribuir con nuestra voz para que ellos escuchen y sepan que estamos de cualquier manera eh, atropellados. Entonces, ese atropello se debe determinar, debe ser equitativo, debe ser con justicia, con buen trabajo, con buena, buena inversión para que todos tengamos el acceso fácil a la educación, a la salud, a la vivienda digna. Entonces, hay que pedirle a este gobierno que pare de esas medidas tributarias que está atropellando a la población. Entonces, profe, eh, al gobierno rechazo rotundamente pues, pues, y sobre todo este gobierno dice, uribista, ¿no? Claro, claro. No rechazo porque el neoliberalismo... Y más, como este gobierno es un gobierno, es un gobierno narco Estado, no podemos seguir, no podemos seguir. Entonces tenemos que estar pendientes, gracias a estas redes, gracias que por estas redes se ha avanzado mucho en la información y en la cultura política y en la educación política. Porque por estos medios es donde la gente... Que expresa y hay que decirle a estas grandes a, a televisión y eh, Caracol y RTN, semana y todos los periódicos hay que decirles que basta no más mentiras no más engaños son las redes las que van a llevar toda esta buena información para que esta buena información llegue llegue llegue a todo, a todo el pueblo, para que esta información que debe de ser con la legítima verdad, tenemos que de seguir, seguir y seguir continuando para que sea, para que sea un éxito rotundo, que en el 2022 tengamos un nuevo nuevo presidente, nuevo cambio, nuevo régimen, ¿cuál es el régimen de el régimen del pueblo, el régimen del campesino, es el régimen que es mi compresario, de la industria y de la economía sana y de la economía solamente, solamente a través de las transformaciones de una economía nacional, no multinacionales hay que decirle a las multinacionales no lo queremos más Bueno, profe mire ahí están el drone nuestro equipo de trabajo ...llevando estas imágenes de arriba del cielo, la grabación total. Esperamos de que ojalá lo aportemos aquí, la gente opine y comente... ...sobre el trabajo que estamos haciendo en el día hoy. Muchísimas allá a la cámara del Don. Los de huertas, muchas gracias a Julián Rodríguez, a Carlos Pavón Jr., que ha traído en este día hoy, este dispositivo tan importante... ...para llevarle a todos nuestros hibabereños, a todo el pueblo tolimense... ...este dron... Eh, con las imágenes que ha hecho este en el día de hoy para que ustedes sepan cómo la gente se ha aglomerado no solamente en este sector sino en varios sectores de la ciudad. Entonces, eh, saludos a los ibagareños y los colimeses, sobre todo, sobre todo a aquellos que de pronto eh, se quedaron en casa. ¿Qué le dicen ah, a los que quedaron en casa, profe? Se quedaron en casa, que escuchen estos medios, que los analicen, que los estudien y, sobre todo, que lo lleve mucho a la práctica, porque, porque no es solamente el asunto de salir, sino de tomar conciencia que este régimen neoliberal tenemos que acabarlo. cómo se acaba? ¿Cómo lo estamos haciendo con el pueblo, ahí de frente, venga, venga, súmase y hágale porque necesitamos el, el cambio de régimen, necesitamos un régimen progresista que si sí vaya a dar democracia, que si sí tenga justicia, que si sí tenga educación, que si sí tenga salud, porque la ley siente, hay que acabarla porque eso es una corrupción total, y ahí no hay absolutamente nada. Y entonces, con todo esto queda claro, que si usted quiere quedarse en la casa, quédese, pero si escuchemos a estos medios bueno, profe, mire, otro aviso aquí, otro anuncio. ¿Qué peor virus que este gobierno no a la reforma? Bien, ese virus, eh, lógicamente, existe, ¿no, profe? Pero hay que tener todas las medidas de seguridad y eso es lo que hemos visto acá en el día de hoy. Eh, hoy hemos... Eh, visto que la gente ya ha conservado el distanciamiento, el tapabocas, lógicamente ¿no? que cada, cada uno de ellos hace en su círculo de trabajo y eso es lo que se ha visto. Hay otra cosa importante, profe, que una profesional decía que hay que consumir, hay que tomar, por decirlo así, directamente los rayos del sol para que el sol se ah, eh, eh, elimine todo este virus se puede saber, entonces no se preocupe que aquí nos estamos aliando para eliminar los virus que pueda uno recibir de esa forma de vitamina, ¿No, no, profe? Vitamina C, esto, vitamina C. Pero sí. profe, despídase Bueno, bueno, Carlitos. ¿Cuándo vuelve con los programas, profe? No, ahora mismo. Vuelvo nuevamente porque esto es de, es de continuar con esta información, con esta educación, con esta cultura política, porque hay mucho que cambiar. Sobre todo que estoy muy contento porque ustedes observan, miren, ahora con este aparato, y con lo otro, que tenemos mucha juventud, y en la juventud está el campo. Porque ellos sí creen, porque ellos sí analizan, porque ellos no están pegados ni el caracol, ni no, la juventud la juventud, estamos y vamos para el cambio total. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profe Juan Carlos Huerta Jaramendi, eh, por su informe tan importante. Y aspiramos de que la gente que se quedó en casa, siga apoyando desde su casa. Por ejemplo, una forma de apoyar es colocar la bandera, ojalá, hasta este fin de semana, apoyar a la gente que hizo el esfuerzo por salir a hablar, por los que no pueden. Y si no salimos, la verdad, esto nunca lo van a entender, nunca lo van a comprender aquellos sobre todo que quieren hacer o seguir con esos actos de corrupción, porque la corrupción es la que nos tiene así. Si no hubiese corrupción, no estaría la gente saliendo a protestar, porque ya estamos, como dicen, mamados de ese cuento y de esas mentiras, este gobierno nos ha venido engañando desde hace muchos años ya ya décadas entonces basta ya y al pueblo hay que decirle hay que seguir apoyando y a las horas de la votación a la hora de las urnas es ahí donde tenemos que nosotros pronunciarnos diciéndole no más a esos corruptos que siempre a la hora de, de ir al congreso a votar por algo que vaya en contra de la población a eso hay que castigarlo de la urna, así que hay que darle la, la bienvenida a muchos líderes que están haciendo un buen trabajo para representarnos dignamente. Entonces, continuamos desde otro punto de la ciudad de Ibagué y creemos que vamos a estar mostrándoles sí, a ustedes y registrándoles estas imágenes desde aquí no, no, no, la no, no, de la presidencia Mira, ya estamos ubicados aquí en la 37 con cita y sexta. Ahí vemos como la gente ha salido a pronunciarse. Vamos por estar aquí. de los políticos del alcalde, del gobernador que estaba diciendo ayer, no vayan a salir porque el contagio se incrementó. No vayan a salir porque las UTI están llenas. Y el, el ministro de, de, el de el que está montando la reforma, si sale, cerramos todo. Están llenas de enfermedades. No vayan a salir. Porque mientras que ustedes se quedan en la casa, yo sí. ¿Dónde están los microempresarios? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está la gente que vive el día a día? ¿Dónde está la gente que lucha por el día a día? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los papitos? Que como yo, todos los días salimos a rebuscarnos el pan de cada día. Si no nos mata el COVID, nos va a matar la política corrupta que estamos viviendo día a día. Más, más que un COVID no es ahorita una pandemia. Y desafortunadamente la muerte, la pobreza y la corrupción política hace que nos unamos. Pero gracias a Dios y les doy las gracias a cada una de ustedes. Así como yo, hoy estamos acá diciéndole a los políticos corruptos de este país, no más. No más, señores, no más. Ya estamos cansados, ya estamos mamados. Hoy en día no somos derechas, no somos izquierdas. No, sé, no sé quién Estamos aquí en el sector de las ferias. Vemos aquí que los taxistas eh, tienen bloqueada el paso de la variante hacia el barrio Las Ferias. Totalmente bloqueada la ciudad. Entonces, estas es son las imágenes que podemos registrar en este momento. Aquí, en este sector el barrio de Las Ferias. Seguimos revisando la imagen aquí del barrio de la Feria. Aquí podemos ver cómo los taxistas han cerrado sí, totalmente la, la vía. Entonces, aquí vemos cómo está totalmente cerrado. Esta es la vía que va hacia los barrios del sur, el barrio Yuldá y Magalarza, Vemos aquí cómo está también bloqueado. Igualmente la que viene de arriba de la, de la del centro, en ambas vías. La abuela de la tarde, vemos cómo está en este sector de, del barrio La Feria. Totalmente lo, bloqueada la vía. La invitación es que sigamos, sigamos en esta lucha